Hola, mi nombre es Mariana y quiero hablarte de Wikipedia. Seguro que la conoces y la usas, pero ¿sabes de qué se trata realmente y cómo se hace? Aunque parezca una enciclopedia algo peculiar, persigue lo mismo que las enciclopedias tradicionales. Reunir de manera ordenada todo el conocimiento generado por la humanidad. Pero Wikipedia tiene también algunas diferencias significativas con las enciclopedias tradicionales. Entre otras, se trata de una enciclopedia desarrollada por miles de voluntarios con el objetivo de acercar el conocimiento a cada persona del planeta en su propio idioma. ¿Cómo se logra? ¿Cuáles son las reglas que organizan y guían a los wikipedistas? De esto se trata este video. Cualquier persona puede incorporar o corregir información en Wikipedia pero debe recordar que se trata de una enciclopedia. Esto significa que no se aceptan investigaciones originales ni ensayos, que los artículos deben ser de interés universal y que debe evitarse la información de carácter efímero. Esta es la primera regla, o como dicen los wikipedistas, el primer pilar de esta enciclopedia. Miles de voluntarios escriben la enciclopedia. Se trata de personas con diferentes orígenes, diferentes creencias, diferentes ideas. Wikipedia no asumirá como propio ningún punto de vista en particular, sino que intentará ofrecer la información desde todos los ángulos posibles. Por eso, el segundo pilar de Wikipedia se llama punto de vista neutral. El tercer pilar indica que Wikipedia es de contenido libre. Todos los textos están disponibles con cualquier fin, siempre que al reutilizarlo se acredite su origen y se utilice la misma licencia Creative Commons. En el caso de las imágenes, las licencias pueden variar pero siempre la copia y reutilización están permitidas. En estos casos, hay que leer la licencia en particular para saber qué restricciones se aplican. Tanta gente interactuando a veces genera discusiones. Por eso el cuarto pilar indica que los usuarios deben respetarse mutuamente y presumir buena fe. La tolerancia y cordialidad son fundamentales para el proyecto. Wikipedia no tiene normas firmes. Aunque parezca curioso, este es el quinto pilar de esta enciclopedia. Para colaborar, solo es imprescindible guiarse por el sentido común y respetar a los wikipedistas que nos acompañan en esta aventura. Todas las personas pueden aportar algo. Hay quienes desarrollan artículos complejos y quienes corrigen pequeñas faltas de ortografía. Vos también nos podés ayudar creando y corrigiendo artículos. Toda edición es reversible. Si te equivocas, siempre se puede recuperar la versión anterior. Sé valiente. Sé wikipedista.